Hoy es histórico, ¿no? Vamos a, no sé, a algún sitio a presentarlo al registro para que quede registrado. Primera vez en la historia que este señor salimos a entrenar y sale antes que yo. Esperando. Se nos está... Está el bueno, has esperado un minuto. Normalmente él era el ciclista y yo era el youtuber. Ahora él es el youtuber y yo soy el ciclista. Y él es el que llegaba tarde yo trempano. Pues ahora yo voy trempano todo el día y él llega... Tranquilo, con las series que tenemos hoy ya vas a destrempar ya, tranquilo. Pues estoy apaleado. Hoy que toca, entreno de... Series de fuerza y series en subida. Bueno, hoy me desvirgo y me enseña cómo funciona la cosa. con Gasti pre-transcumbres. Oye, ¿tú para ser vasco no vas un poco abrigado o no eres del mismo Bilbao? Y con cerrado baja las temperaturas. ¿eh? Yeah, yeah. Bueno, hoy entreno a la hora de comer, que hay menos coches, más tranquilidad y así Nos podemos delargar de la ofi cuando nos dé la gana Oye Zugasti, eh, gallo. se ve que el otro día vio el vídeo donde yo decía Mis entrenos son así, link aquí abajo Y decía, no hago ni fuerza, ni series ni tal Me dice, ven, ven, ven, ven San Juan que te voy a explicar un par de cosas Y hoy va a enseñarme cómo hacer un entreno de fuerza Hoy le vamos a hacer juntos, gallo Y después seréis en subida de locos Contando vatios, que no saben los números. Dice, <ríe> me robaron los vatios. Jabalí, para hacer equilibrio, siempre más fácil en su vida. Y siempre la víctima mirando para adelante. Entonces juegas con el, la fuerza del pedal, que se da para adelante, tiras para adelante, que no, tiras para atrás. Y vas jugando con la fuerza del pedal y, y la rueda encarada. Y todo el rato el mismo movimiento no siempre igual o sea, para adelante que pasas para atrás tía. Pa y esto es para adelante y, ¿Y esto es hay... la fuerza con el pedal epa hostia puta ¿Qué pasa Va, chaval. mi primera serie de fuerzas del día ya sabes que el zugasti dice mientras entrena, fotos no me he parado un momentito y hostia me ha pegado el palo que no me está esperando ni nada le tengo ahí a 500 metros Vamos apretando ya en subida, llegando a Tividadu a ver si le pillo. Bueno, ahora sí que ya va en serio. Tugasti, ¿cómo va esto? Sin entrar en detalles, que ya sé que los secretos de Fugasty hay que guardarlos bien guardados. A 25 de calentio, así Y recuperando muy suave es como ir al gimnasio y plasmar encima de la bici entonces se trata de ir muy atrancado de sentir cómo trabaja el músculo el pulso no es muy alto la agonía tampoco es un trabajo como de como de pesas pero patas quemando un poco ¿no? patas quemando vale y entonces ahora haces uno y para abajo para volver a subir Ajá. entonces para abajo es como si te quieres sentar en un banco da igual ¿Sabéis? serie hemos bajado hemos recuperado y ahora es la segunda y yo los hago alternando alguna hago de pie en una sentado y así trabaja diferentes musculaturas y trabaja diferente pedaleo empezamos la segunda 25 de cada 20. <música> Gallos, ya estamos en la tercera subida, tío Jabalí. Importante hacerlas en subida, porque si no la bici empieza a correr, que no veas. Y una subida constante, ¿eh? que no sea un paredón, que puedas calcular un poco la, la cadencia y eso. 25 cadencia aquí igual estamos en un, en un 8% así que para la de monte está bien. En carretera me gusta hacerlas sobre el 5%. Y hacerlas con el plato grande y piñones bajos, que es donde se siente ahí la fuerza guapa. Así que ahí vamos. <risa> tío, ya estamos aquí tiempo para arriba, tiempo para abajo, que el jabalí quiere que os diga los tiempos hombre, para que la gente sepa, ¿no? no, no, no, no, no, esto es como los settings de ¿tú crees que en le dicen los settings a Lorenzo? no, pues esto es lo mismo jabalí, vale aquí, el niño los haga lo que diga, aquí se queda gallo, vale, entonces más o menos cada uno que se busque su tiempo nada, la cuarta serie, tío, hemos hecho cuatro subidas de fuerza, cambiando estilos recuperación tranquilo y ya estamos cachondos para pa darlo todo en las series de verdad, que ahí sí que no se puede hablar ni grabar ni nada. Es lo que tenemos los malos, tío. Nos tenemos que esforzar. ¿Qué tal la bajadita? ¿Fina, no? Dame la boca! ¡Hostia puta! ¿Qué te la conocías, tío? Uh. Cámara en la boca y los huevos por corbata, ¿sabes? Sí, ¿no? No está mal, eh, para ser la primera Hostia. vez. Hostia, bueno, he llegado vivo, que estoy ya mucho. Eh, ¡No, pie al suelo, eh! ¡Bien! Yeah, cero, es, cero. Es cero! ¡Stop, pie al suelo! Estamos en casa después del entrenillo. Eh, tres cosillas. La primera, perdón que en algunos momentos escuchaba mucho viento. La GoPro 6 estabiliza de puta madre, pero las GoPros, claro, todavía a nivel audio no graban como si tuvieras un pedazo de micro externo. O sea que, señores de GoPro, todo va de puta madre, pero el día que mejoréis los micros ya seréis los champions del universo. Punto número 2, que ya estaréis preguntando, oye, ¿por qué no ha salido con la FSI ya que ayer hiciste el unboxing? Si no lo habéis visto, el link aquí abajo, que es la rígida que llevaremos de Argentina. Pues justo porque ya está empaquetada de camioneta argentina así que ya la probé ayer y punto número 3 hoy nos llega seguramente lo enseñamos en el vídeo de mañana like si hay ganas la maqueta de menos cabeza más corazón el cuarto libro del jabalí en formato de 100 postales motivadoras para que la mandéis a quien queráis a quien queráis mandársela o a quien queráis de corazón entonces si queréis conseguir el libro muy sencillo hasta el 27 de noviembre tenéis tiempo para pedirlo en preventa para que os llegue edición exclusiva edición limitada ejemplares limitados, firmada, dedicada y numerada por el San Juan y para que os llegue antes de Navidades. Espero que os guste tanto como nos ha gustado a nosotros escribirlo, ilustrarlo, pensarlo y hacerlo. Coño, que no lo había dicho. Si lo creéis, link aquí abajo.